¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a hacer una tier list de los Pokémon que se han confirmado de Escarlata y Púrpura justo después de haber visto a este Pokémon Moco, eh, Tula, Wiglet, pues vamos a eh, categorizarlos todos, vamos a ver cuál es el mejor y cuál es el peor hasta el momento Os dejaré la tier list en un comentario fijado y en la descripción, vale, por si queréis hacer la vuestra y mandármela por Twitter o por Discord que tenéis también los enlaces en la descripción y sin nada más que añadir, vamos a darle caña. Ahí está, tenemos nuestra tier list. Vamos a comentarlos por orden más o menos de presentación, ¿vale? Quitando los legendarios, que como son legendarios, los he dejado para el final. Y bueno, la clasificación es obvia, ¿no? Suspenso, 5 mmm, raspado, 6 o 7, en plan, bueno. 8 o 9 ya es un buen Pokémon. Y un 10 que es, pues, un Pokémon que no se puede hacer mejor. ¿Habrá alguno? Vamos a verlo. Empezamos con los starters maravillosos. Cuidado con esto porque aquí va a haber polémica. Os voy a decir que el día de la presentación mi favorito era Esprigatito, pero eh, a día de hoy mi favorito no es Sprigatito. No me parece el mejor diseño para nada. Me parece que el mejor es Quaxly. ¿Qué no te lo voy a poner? No le puedo poner un 10, primero porque no me parece un starter perfecto, no está a la altura de todos los starters que yo conozco, así que no le voy a poner un 10, pero lo voy a dejar en un 8-9. La... El aspecto que tiene me parece brutal. Luego voy a juntar a Sprigatito, que le voy a poner en el 6-7, me gusta, no está mal, pero tampoco es una locura, ¿vale? Empezó gustándome más para ponerlo en el 8, pero lo voy a dejar en el 6-7, más 7 que 6, pero por ahí andaría. Y fue Coco, que a todo el mundo le flipa, a mí, aunque tiene personalidad, no me encanta como diseño. Habrá que ver la evolución, pero eh, lo voy a dejar en el 6-7 también, pero más tirando hacia el 6, ¿me entendéis? no Aquí los voy a ordenar por orden de menor nota a mayor nota también en horizontal, ¿vale? Continuamos con Paumi. Paumi es un Pokémon que... En game no se ve bien, en el juego no me gusta cómo se ve, pero el diseño me parece bastante bueno. De hecho, me parece mejor que fue Coco y mejor que Sprigatito. Para mí está muy fuerte este Pokémon, me gusta bastante. Smollif, hermanos, Smollif me gusta porque es una aceituna, pero no me gusta el diseño realmente, ¿vale? Le voy a dejar un 5 de aprobado. Lo dejamos ahí al borde, no está suspenso, pero me vale. Lechonk, aunque tampoco me gusta cómo se ve en game, pero yo creo que eh, cómo se ve en game casi es culpa más del de juego y de cómo está hecho que de mi gusto personal, sino que se van a ver raros sí o sí. Lechonk me mola un huevo, me parece brutal y lo voy a poner a la altura del 8-9, pero por encima de Paumi, ¿vale? Paumi me parece un poquito peor que Lechonk. Creo que de momento estaréis todos de acuerdo conmigo, o casi todos, ¿vale? Sé que muchos me a no, este es un 10. Hermanos, no es un 10, o sea, Fuecoco todavía le queda mucho por mejorar como diseño. A mí no me convence del todo, hermanos. Gooper de Paldea, el Pokémon caca, por antonomasia además, que parece un moñigo. ¿Qué hacemos con él? Pues sinceramente, yo creo que ha empeorado el diseño de Gooper normal. Para mí es una F como un castillo. Yo prefiero el Gooper normal. Con todo, vamos, no cambia mucho, realmente es azul y sin pero el color no me gusta y tampoco me gusta, eh, no sé, fuera, fuera, no me vale, no me sirve. Habrá que ver su evolución y ya pues valoraremos el Pokémon en sí. Fidug. Fidug mmm, no me gusta tampoco el diseño, sinceramente. No me parece un Pokémon bonito. Para mí entra en la categoría de suspenso. No creo que tenga una personalidad especial. No me gusta, sinceramente. De verdad que lo dejo fuerísima porque me parece un Pokémon feo. Me parece peor Gooper. No, me parece peor Fidu, Fidu no me gusta, sinceramente, así lo dejo C-Titan, cuidado con Zetitan, Zetitan me parece un Pokémon con un potencial brutal Creo que es interesantísimo para el competitivo y me gusta el diseño Es una ballena bípeda, cosa que no hemos visto hasta ahora, hemos visto ballenas, pero bípedas pues no Y está bastante bien, no me parece ni mucho menos eh, un diseño brutal, ¿vale? Lo voy a dejar con el 7 por encima de Fococo, por encima de Esprigatito Lo voy a dejar como muy cerca ya de lo que sería sobresaliente Un notable alto, ¿vale? Más o menos por ahí lo dejamos Ciclizar, Ciclizar me gusta Me parece que se parece bastante A Coraidon y Miraidon Se queda un poco lejos ¿No? Eh, le falta algo de chicha Como Coraidon y Miraidon, que son pues un poquito más Epicardos eh, Pero me gusta bastante el diseño, en sí mismo Creo que es un Pokémon que se puede utilizar, que tendrá su uso Y que, no sé, está bastante bien Lo voy a poner en el... 8, yo creo, un poquito por debajo de Lechonk, pero por encima de Paumi, creo que es mejor que Paumi, fíjate, lo voy a poner así, me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Vamos con y hermanos, Grafallai me parece espectacular, me parece, eh, si no el mejor de los mejores Pokémon que hay eh, diseñados en, en Paldea a día de hoy, en la novena generación, y le voy a poner un 10. Obviamente dentro del 10 habrá grados si es que hay más de uno. Pero para mí mmm, es un Pokémon brutal. Estoy deseando ver eh, sus movesets, todo lo que aprendes, qué tal de bueno puede ser, los stats, etcétera, etcétera. Para ver si lo voy a llevar en mi equipo. Pero me parece de diseño un 10. No puedo ponerle una pega, sinceramente. Me parece increíble. Klauf, compañeros. Me parece el peor Pokémon cangrejo que hay, con mucha diferencia. Es original en el sentido de que, bueno, pues eh, es diferente a los cangrejos que hemos visto hasta ahora, pero me parece muy malo, hasta el punto de que le voy a dejar en el 5, no creo que merezca suspenderlo, la verdad, porque no es del todo feo, pero incluso peor que Smallift, o sea, está rozando el suspenso, compañeros, sinceramente, o sea, no sé qué, qué pensaréis vosotros, pero para mí está, puff, borderline totalmente. Vamos con eh, Armaruge y Cerulech. O Armaruge, Cerulech, no sé cómo lo decís vosotros. Todavía no me sé ni, ni nada, ni los nombres. Armaruge me gusta un montón, me parece brutal. Cerulech me parece espectacular también. Creo que hay diferencia entre ambos. Ambos son muy buenos. Pero hay uno que para mí es mucho mejor que el otro. Y es básicamente Cerulech, que creo que es este, ¿vale? Creo que no estoy confundiendo los nombres. Cerulech para mí es un 10 por... Debajo de Grafallai. En diseño me gusta. Es un 10. Pero me parece mejor diseño aún Grafallai. No sé vosotros qué pensáis. Todo el mundo ama este Pokémon y lo quiere poner aquí rollo. Eh, el mejor de los mejores. Ah, no me parece que esté perfecto. Es muy bueno. Es un 10. O sea, es un 10. Pero no es un 10 como Grafallai. ¿Me entendéis? Perfecto. Y Cerulege creo que es brutal, creo que está por encima de todos los demás que no sean estos, así que lo voy a poner en el 9, 9 y medio si queréis, ¿vale? Lo dejamos ahí un poco al límite. <risa> Vamos con el Pokémon Tulardo, el Pokémon... Eh, bueno, que parece más lo que sale de la Tula que la propia Tula, hay que decirlo cuando, según como lo veas. Pero este Pokémon eh, no está mal, no está mal, no creo que sea un 9 ni un 8... Pero, bueno, lo voy a dejar en el 6 No me parece un diseño para 5 ni para suspenderlo Pero, bueno, no sé Quiero ver la evolución también Pero bueno, el Pokémon en sí no está mal Me gusta más Fococo, Esprigatito, cetita me parecen mejores Pero, hombre, Smolly me parece peor, ¿no? Yo creo que está bien puesto ahí creo que, creo que está guay Y terminamos con el plato fuerte que son los legendarios Cuidado aquí, cuidado aquí porque a ver dónde los ponemos a ver dónde los ponemos, que esto ni lo he pensado, bueno, no he pensado nada, ¿eh? esto es completamente eh, sobre la marcha. A ver, yo soy Team Escarlata, ¿vale? Hay una cosa que no me ha gustado de, de Coraidon y es lo de que las ruedas no se muevan. Esto ya lo ha dicho todo el mundo, ya lo habla mucha gente, que las ruedas no se muevan me cabrea. Es que no tiene ningún sentido. Pero, eh, bueno, el diseño en sí mismo me parece mejor objetivamente que el de Miraidon Entonces, ¿cómo los voy a poner? Para mí Coraidon es un 10%. Es un 10. Creo que está incluso por encima del de, eh, Celluledge, sinceramente. A mí me gusta más, me gusta más que Celluledge. Lo veo Pokémon más bonito en colores, más bonito en diseño. Me gusta más. Me gusta más Grafalle. Yo creo que Grafalle es... Es que me flipa, tío. Es que me parece brutal. Entonces están ahí ahí. La verdad que ambos son para mí de los mejores diseñados de toda la generación. Y luego tenemos a Miraidon. ...que no creo que esté a la altura del 10, sinceramente, no lo creo. Me parece ese, Esa imagen que hubo, que parecía un cipote, no me gusta, sinceramente. Así que lo voy a poner en el ocho y medio, casi 9. Lo voy a poner, mmm, creo que por debajo de Armaruje. Armaruje me gusta un poquito más, podríamos decir, y lo voy a dejar tal que aquí. Creo que esta va a ser, compañeros, mi tier list de la novena generación. Por supuesto, compañeros, si la hacéis vosotros, dejadmela en los comentarios o me la dejáis en una captura de pantalla. Le dais aquí a guardar, ¿vale? Y me la mandáis por Twitter o por Discord. Estaría encantado de ver vuestras tier lists. Y nada más compañeros, espero que os haya gustado. Si no os ha gustado, no me dejéis un dislike, mandadme la vuestra y debatimos, ¿vale? Tranquilos. Así que nada más compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!